Hemos hecho balance del programa de ayudas al alquiler de VinCorsa. Un programa que se caracterizaba en primer lugar por su inmediatez, un programa que ha demostrado su eficacia frente a otros de otras administraciones, por, qué, por cuanto las ayudas se han ido dando con carácter inmediato, en el momento en que la gente las necesitaba. Un programa que se caracteriza también por su continuidad, en cuanto que sabemos que las situaciones de necesidad no se van a dar una sola vez en el tiempo, sino que probablemente requerirán de una eh, mayor eh, continuidad a lo largo de los meses. En tercer lugar, se caracteriza por su singularidad. Atendemos a cada familia según sus posibilidades y según sus necesidades. Y por último, un programa participado. Estamos muy satisfechos por eh, haber introducido en la toma de decisiones al Consejo del Movimiento Ciudadano y a y la Asociación Pro Derechos Humanos que han colaborado en eh, la decisión sobre la ayuda. Igualmente agradecemos el esfuerzo técnico que se ha hecho desde Vincol desde la Oficina de la Vivienda y desde Servicios Sociales para esta singularización de ayuda y para la toma de esta decisión. Es decir, que es un programa que ha tenido un importante reflejo en eh, las mujeres, porque de la, todas las ayudas concedidas, el 77% han ido destinadas a mujeres, de las cuales en, eh, un 50% estábamos hablando de familias monoparentales y un 20% de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género. Por tanto, estamos muy satisfechos de haber contribuido... en cierta medida a que eh, esa crisis que tiene el rostro de mujer... ...se haya visto eh, un poquito paliada por la acción de Vincorsa... ...decir que eh, en todo el programa de ayudas también se contemplan... Las ayudas a la rehabilitación, donde han tenido un papel destacado las ayudas para la adaptación de vivienda, bien para mayor accesibilidad, bien para que atiendan a las necesidades de personas que tienen una diversidad funcional.